Hola a todos, este es mi nuevo tutorial y bueno, en este video te voy a enseñar cómo hacer para aumentar la interacción de tus redes sociales aplicando una de las tantas estrategias de marketing que hay en el, en el marketing básicamente, así que bueno, yo te voy a mostrar en este caso una de las que yo aplico así que bueno, vamos a mostrarles en pantalla, vamos a abrir yo acá tengo abierto igualmente Photoshop es uno de los flyers que yo realicé, este es de formato cuadrado como pueden ver lo hice así justamente para el muro, está preparado para el muro de Instagram, ¿no? Para el fit como lo suelen llamar, como se llama en realidad. Bueno, eh, fíjense, bueno, más allá de, de la información que contiene este flyer, ¿no? Como yo soy diseñador, animador, más que diseñador, soy animador, me, me, me destaco más por ese lado. Mi fuerte sería ese, la animación. Así que bueno, yo lancé una promoción como pueden ver dice promo vacaciones trae tu logo y nosotros le damos vida ponele onda a tus contenidos dice logos 2D y 3D, bueno medio repetitivo acá no pero bueno es, tiene un, todo un porqué logos 2D y 3D y al lado te pongo que es esta imagen eh, una imagen explicativa no que no está diciendo nada pero a la vez dice todo no dice 2D se ve así y el 3D se ve así básicamente eso es 3D y eso es 2D el que lo entiende lo entiende y el que no bueno va a tener que preguntar la idea es esa. Logo 2D y 3D, abajo se vuelve a repetir, pero más grande, 500 pesos cada uno. Va a decir, che, pero ¿500 pesos? ¿500 dólares? Algunas me preguntaron ya, ¿500 dólares? Algunos me dicen, ¿500? Con culpa, ¿viste? ¿500 dólares o 500 pesos? Eh, como que no creen todavía que está 500 pesos. Bueno, eh, soy de acá, de Argentina. Si, to, si sos de otro país, no sé, no importa cuál... 500 pesos acá en Argentina es un regalo, por 500 pesos hoy, 2023, no conseguís nada No podés comprar, creo que un alfajor te sale 500 pesos, así que imagínate lo que estarías gastando En fin, estate atento o atenta porque se viene una mega promo Para los que ya saben, si quieren seguirme en Instagram lo pueden hacer y van a estar ahí Siempre y cuando sean de acá en Argentina Todavía, ojo, tengan en cuenta, esto va para... Las personas que no son de Argentina y están viviendo en otro país... Me refiero a las que están viviendo en otro país. Porque pueden ser pueden estar viviendo acá en Argentina y no ser de Argentina. Pero eso no tiene nada que ver. Acá no, no es una cuestión de nacionalidad, sino del lugar donde voy a estar trabajando. Por ahora solamente trabajo en territorio argentino. Porque vivo acá. Pero próximamente, en los próximos meses... No sé en qué momento estarás viendo este video, pero hoy estamos en enero, 8 de enero eh, Este video lo estoy grabando ahora, así que nada, no sé en qué momento lo vas a ver, pero bueno, en fin eh, Voy a estar, como les decía, eh, expandiéndome a otros países Todavía no sé muy bien cuáles, pero seguramente todo lo que sea Latinoamérica, ¿no? De habla hispana, ahí está, para generalizar, porque son muchos, no voy a empezar a nombrar Porque si no, no termino más Y seguramente si me olvido alguno se va a ofender, así que la idea no es esa en fin, vamos a pasar al grano, a, como dicen acá, eh, al, a hablar de, del tema, ¿no? de lo que vinieron a, hablar, a escuchar. En fin, bueno, fíjense que seguramente ya habrán visto un error. A ver si, si en los comentarios lo, lo ponen, pero bueno, yo igualmente lo voy a explicar, así que no, no hace falta. En fin, eh, fíjense, una de las técnicas que se usa mucho en el marketing es crear una distracción o una equivo una supuesta falsa equivocación sobre un texto o una imagen o un video puede ser cualquiera de las tres por lo general yo lo hago en los textos porque una publicidad no si en este caso yo soy estoy vendiendo mi servicio como diseñador y animador imagínense ustedes no que van a contratar a un a un mecánico no por, estoy dando un ejemplo un mecánico de autos, ¿no? Y que el auto del mecánico eh, ande con tres ruedas, ¿no? Es un ejemplo muy extremo lo que estoy dando, pero... Que la persona salga a andar a la calle y se haya olvidado de ponerle los tornillos a la rueda. Y que están andando con un solo tornillo. Y ustedes se dan cuenta de ese error. Y ustedes todavía no le dieron su auto para que lo arregle. La pregunta mía es, ¿se lo van a dar... Al mecánico para que le arreglen su auto Viendo ese gran Grave error Que puede causar un accidente Inclusive la muerte de una persona O varias Seguramente que no Van a dudar, van a tener miedo Van a decir, no, a este a este loco no le dejo el auto Ni loco Voy a ir a otro lado Que sea más responsable con su trabajo Bueno, acá pasa algo parecido no La gente lo primero que hace es deducir Qué tan profesional es una persona en base a la publicidad que está haciendo, ¿no? En este caso, este es un flyer. Y fíjense, yo les voy a mostrar el error y qué, y por qué lo hago. Uy, disculpen, le pegué el micrófono. Les voy a explicar por qué. Bueno, acá dice, promo vacaciones. Vacaciones va con, con C. Yo puse con S. Y lo hice a propósito. ¿Por qué? Justamente para que la gente que sabe escribir. Eh, esto sin es ofender para la gente que no sabe, ¿no? Obviamente Pero para la gente que sabe cómo se escribe vacaciones La palabra vacaciones Me va a corregir Hay gente que me va, me va a hablar por privado Como lo hicieron un par Que fueron Fueron eh, esto, es, esto es un consejo que les voy a dar también Tómenlo, ustedes pueden tomarlo, dejarlo Cuando alguien se equivoca En público ¿No? Vos tenés un amigo que se está equivocando en una charla Para no hacerte... Que, o sea, si vos le corregís en público Adelante de todos Queda mal ¿Por qué? Porque lo, es como que te estás aprovechando de la situación esa de la, de la ignorancia de tu amigo Para quedar bien vos ¿No? Como que lo haces quedar mal a esa persona Y vos quedás bien Eso está mal Entonces, lo mejor, lo ideal sería Acordarte de ese error Y corregirlo en privado Decirle, che, vení, mirá me parece que en la charla anterior, la que estuvimos todos ahí comiendo en la mesa, eh, dijiste tal cosa que está, estuvo mal. Mirá, yo te, te aconsejo, te sugiero que eso no lo hagas o no lo digas o lo que sea. Bueno, eso es un consejo. Volviendo al tema de, de acá, ¿no? lo que estamos para algo llegaste a este video. Esta letra la puse así a propósito para generar interacción en este flyer. Ahora les voy a mostrar qué pasó. Y, y, y otras acciones las vas a poder ver vos vos mismo. Bueno, yo lo que hice fue cambiarle la letra, ¿no? Ponerle una letra que no va. Podría haber puesto vacaciones con B larga. Muchísimo peor, ¿no? Eh, igual no, no hay, es que hay mejor o peor. Eh, ya con S, C, ya estoy escribiendo mal la palabra. Pero lo hago a propósito. Lo explico para que se entienda cuál es la, la estrategia, ¿no? Generar un error en la imagen... Para que la gente te critique, te, te corrija. Hay gente que lo va a hacer de buena onda, de buena fe. Y te va a hablar, como te decía, como lo hizo una chica, una clienta mía. Que ya me compró un par de trabajos, logos animados, creo que spot publicitario. Bueno, en fin. Ya me compró. Y me corrigió por privado, no en la publicación. Bien ahí. Primero me publicó, primero lo hizo público. Y después me habló por privado. Me dijo, me parece que te equivocaste en... En la ortografía me dijo que soy yo Y yo le contesté, después le expliqué algo Bueno eh, Pero, que hice? genere interacción, un comentario en la publicación Eso Al algoritmo de Instagram En este caso porque yo estoy publicando Esta imagen en Instagram Lo que hace el algoritmo es deducir Que mi imagen Está teniendo interacción, o sea que es Recomendable Para seguir difundiendo Este flyer a más personas ¿No? ¿Por qué? Porque hay interacción, hay movimiento, hay gente activa comentando en esta imagen. Esta es una, una de las técnicas que se utiliza en el marketing digital para atrapar a la gente, ¿no? como quien dice para, por decirlo de alguna manera, llamar la atención del público y hacer que comenten. Eso genera interacción y la interacción aumenta las probabilidades de que el algoritmo de Instagram en este caso nos comparta muchas más veces por día nuestra publicación. Y la publicidad le llegue a la gente. La gente puede decirme, che, te equivocaste en la S, no hay problema, cualquiera se equivoca, ¿no? Hay gente que es es así, que te leí dice, che, no, yo también me equivoco. Es reconocer, ¿no? Reconocer la equivocación, que todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Yo me puedo equivocar y, y no pasa nada. O sea yo te sigo animando luego sigo trabajando no, no, no me voy a morir esto no, no va a cambiar nada eh, simplemente esto lo hago usando ¿no? inteligentemente la estrategia de marketing son estrategias le dicen el famoso clickbait ¿no? pero ojo con eso porque hay que tener cuidado bueno eso lo voy a explicar en otro video no lo voy a explicar en este pero viene por ahí no usar la psicología esto sería psicológico usar la psicología inversa y aprovecharla a tu favor. Básicamente es eso. Así que bueno, yo lo voy a dejar así. Porque ya lo diseñé así a propósito. Como les expliqué. Y lo publiqué en mi muro. Así que miren, les voy a mostrar. Yo, bueno, ahora lo que yo hice fue hacer captura de los mensajes de las personas que comentaron. Que fueron dos. En, eh, en esta publicación. En mi muro. O sea, en Instagram. Si ustedes entran a Instagram. Y buscan. Esta imagen. Esta misma van a ver que si van a los comentarios van a aparecer estas dos personas no es para que vayan y le escriban ni nada no no, no molesten simplemente lo hago no, tampoco lo hago para escracharlos ni nada simplemente estoy explicando esto, esto es un video tutorial que se entienda no el mensaje para que ustedes que están ahí del otro lado puedan aplicar esta estrategia y no es ilegal siempre y cuando no lo hagan todos los días no lógicamente porque ahí sí le van a dar a entender a las personas que son analfabetos, que no saben escribir y el servicio de ustedes va a ser poco profesional. Se va a tornar eso, ¿no? Entonces, la gente no va a entender que vos te estás haciendo una técnica de una estrategia de venta o de marketing, no lo va a entender, va a deducir que vos sos malísimo haciendo tu servicio. Entonces, cada tanto que lo hagas no pasa nada. Yo lo hago cada tanto, no lo hago siempre. Entonces, fíjense que acá eh, este usuario me pone vacaciones y en grande me pone la C, ¿no? Como que yo que tengo que corregir eso. Y le pongo, bueno, le contesté. A, eh, algoritmo le puse. No lo entendió. Y me pone de vuelta, ¿no? Me contestan el mensaje. Suele pasar, a mí también me pasa, jajaja. Ja, ja. Como dándome a entender que. Él también se equivoca, lógicamente, lo que dice ahí, ¿no? Yo les traduzco lo que dijo. <risa> eh, a, mí, a todos nos pasa lo mismo que le acabé de decir anteriormente, de que cualquiera se equivoca, ¿no? Todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Bueno, este cliente me da, me da ese mensaje, ¿no? Me está explicando eso, que cualquiera se equivoca. Como diciendo, reconoce que te equivocaste. Y no, no está entendiendo, no entendió por qué tampoco le puse algoritmo, ¿no? No entendió nada. Pero bueno, puede pasar. Que no entiendas por qué yo digo la palabra algoritmo eh, No todos te van a decir Yo le puse eso, tranquilamente podría haber no dicho nada, no le contesto nada Y listo, pero le puse algoritmo No sé si la casó, pero bueno Queda en, el, en cada uno, ¿no? Informarse de qué carajo es el algoritmo En fin Acá, otra clienta, otra usuaria Esta es la clienta que yo le decía que ya me compró varias veces eh, Muy buena onda Aparte me vino, me habló por privado Eso es lo que tienen que hacer Si ustedes ven un error en, en el muro de alguien O lo que sea Tienen que hablar por privado con la persona Contactar y decirle eso por privado Si ustedes lo hacen público, lo único que están haciendo es hacerse ver Haciéndolo quedar mal Y esa es, esa es otra historia lo está, No lo están ayudando, lo están hundiendo Entonces, si ustedes creen Que están quieren darle una mano a esa persona, mejorarla, háganlo por privado o directamente, mejor, personalmente. Directamente lo dicen así y listo. Bueno, fíjense, acá me dice, revisa que vacaciones está mal escrito en el flyer, me pone. Yo le di like y le contesté lo mismo, algoritmo le puse. Y después a ella, como fue sutil y me habló por privado, me tomé mi tiempo para explicarle todo esto que le estoy explicando a ustedes. Y ella... Como es una persona que trabaja como representante, creo que es representante de artista o viene por ahí, no vende servicios de shows. Le expliqué algo a ella para que lo aplique a su negocio y que le va a ir mejor. Me agradeció, me dijo la verdad que gracias por el dato, no lo tenía en cuenta. Eh, la verdad que sí funciona. Lo entendió y me, me dijo, tenés razón. No lo, no lo vi por ese lado. Pensé que te equivocaste realmente, ¿no? Como, como lo que es la imagen, lo que está diciendo Que estás escribiendo mal En fin, yo lo que le dije fue, lo hice a propósito Para generar comentarios y aumentar el algoritmo Fin de la historia Eso es una de las técnicas que te voy a estar enseñando Que ya te enseñé Anotalo, tomalo, practicalo Y después me decís cómo aumentan tus estadísticas Bueno, ya que estoy Aprovecho este mismo video Para que veas el primer video Capítulo 1, se llama De cómo aumentar... Eh, cómo crecer en Instagram y demás redes sin chuku, dice para la gente de acá de Argentina que, que, que habla así en la jerga, ¿no? Eh, busquen, si no saben qué significa, sin chuku o chucu, busquen y después me después me cuentan, se van a reír. Pero es así, son frases de, de, de que se usa mucho en el en, en lo que es música, ¿no? el eh, más que nada de barrio no no se aplicó en la música pero es más una jerga de barrio no de eh, bueno códigos de barrio ahí está para resumirte en fin eh, una vez que entiendas eso me vas a entender por qué hice ese flyer por qué lo hice así eh, lo pueden buscar en YouTube eh, acá en mi canal y nada, los invito a que vean todo el video, aunque les parezca medio tenso, medio denso, porque es medio larguito. Creo que dura veintipico de minutos el video, pero vale la pena porque te explico, te voy a, En el primer capítulo es como una introducción a, lo, a los siguientes capítulos. Está muy bueno, es interesante. Yo creo que para vos va a ser interesante. Porque te va a inspirar, a motivar. Y seguramente vayas a empezar a poner acción muchas cosas que no sabías. Y este ese capítulo es justamente para eso, para motivarte, para el siguiente paso que va en el segundo capítulo, ya te explico directamente cómo tenés que hacerlo y qué cálculo tenés que hacer para que Instagram no detecte que estás haciendo las cosas mal y eh, te bloqueen la cuenta o te no te van a bloquear la cuenta. Lo que pueden llegar a hacer como mucho que a mí ya me pasó, hice pruebas. Por eso yo no voy a hacer Cosas, no te voy a hacer, hacer cosas a vos para que te bloqueen, ni mucho menos, lógicamente. Yo las pruebas las hago con mis cuentas, con seguidores después los elimino, después hago muchas cosas con mis propias cuentas. Que encima no es una cuenta que la uso para, para pavear, la uso para trabajar. Entonces, fíjense hasta qué nivel de riesgo estoy corriendo que practico con mis propias cuentas. O sea, no, no estoy jugando con las cuentas de alguien, no. Practico con mis cuentas, me mando mis macanas, luego corrijo eso, lo potencio y tengo resultados. Y luego hago capturas de pantalla, les muestro a la gente, ellos... Los mismos seguidores van viendo lo que voy creciendo, cómo voy creciendo. Muchos de mis seguidores que me siguen desde un principio, cuando yo empecé con esto de la animación y diseño, que tomé la decisión de vivir de esto, hasta el día de hoy me siguen y me dicen la verdad que te felicito por el crecimiento, que esto que se renota, que esto... Si lo digo yo queda muy grandado, ¿no? Pero... Ellos mismos lo dicen. Y vos podés entrar a mi Instagram y seguirme. O si no querés seguirme no me sigas. Pero podés ver las historias, los estados. Yo no tengo la cuenta privada. Así que lo podés ver. Entrás y chusmeás todo. Mis estados, mis historias, mis estadísticas. Hay una historia destacada que se llama... Eh, crecimiento o algo así. No me acuerdo. Dice Sinchuku. Ahí tiene las fotitos que dice Sinchuku sin con letras blancas. Entrá ahí y vas a ver todas las cositas que voy subiendo de mis resultados, cómo va aumentando esto, el crecimiento que es enorme estos últimos meses, estos últimos no sé por decirte, ponerle algún tiempo estimado eh, noviembre, diciembre del 2022, del año pasado eh, crecí un montón y se dispararon los, los números por cosas que fui aplicando, que empecé a aplicar y que hoy te las cuento a vos yo no me guardo nada, te lo cuento y vas a ver vos mismo o vos misma aplicando estas estrategias, te invito a que me sigas en Instagram, hagas captura, hagas un seguimiento de tu crecimiento, de las cosas que yo te voy enseñando y me las pases por privado. Voy a hacer, me tengo que conseguir otro teléfono, otro celular, que dentro de poco lo voy a hacer, para tener otro número de WhatsApp, para crear un grupo de WhatsApp para ustedes. ...para todas las personas que estén interesadas en seguir aprendiendo cosas como estas... ...que tengan que ver con las redes sociales, cómo aumentar las ventas... ...cómo emprender y cómo mejorar en un montón de aspectos... ...todo vamos a hacer un grupo, para el que esté de acuerdo, para el que quiera sumarse... ...obviamente, el que no quiere sumarse, no, que no se sume... ...pero el, la idea es aportar entre todos conocimientos... ...para potenciarnos entre todos... ...y eso, lógicamente, se va a traducir en que vamos a ganar mucho más dinero vamos a mejorar nuestro servicio, podemos emprender muchas más cosas, invertir en otros negocios, y esto crece, crece, crece. Es como un pozo petrolífero, dije cualquier cosa, pero bueno, no me den bola. Eso, <ríe> ustedes me entienden. En fin, gente, eh, no los quiero aburrir más. Así que nada, si te gustó este video y vos consideras que está buenísima esta información, dale like, suscríbete, activa la campanita, que eso es lo más importante, para que no te pierdas los próximos videos. Dale, te espero y nos vemos en el próximo video